un poco con, con, con la jornada y yo lo que lo que voy a hacer ya sea eh, breve por la parte que me toca que en realidad eh, nos parecía interesante como en este marco de esta jornada que veníamos felicitando eh, también como incorporar eh, bueno esta esta cuestión de, de dar como oficialmente por presentado el libro o sea un libro una producción publicación que, que bueno nos no llevó nos llevó un tiempo Bastante largo, pero bueno, una vez que lo consolidamos, como, como concretamos la publicación, ahora nos, nos parece interesante esta etapa de, bueno, tratar de hacer esa búsqueda de, de darle difusión y empezar a que empiece a circular. Entonces, bueno, en este marco, como presentar y eh, dar oficialmente presentado como este libro que titulamos Extensión en el hoy, entre la acción y la reflexión. Este, que bueno, fue un proceso, como decía, que, que había arrancado el año pasado, se nos, se nos fue haciendo un poco largo, pero tratamos de, de ir como cuidando bastante las etapas. Este, empezando primero a dialogar como con los equipos que venían trabajando en relación a la extensión, acerca de, del posible interés de, de, de presentar la idea. Y bueno, a partir de eso, empezar un proceso en, en bueno convocar eso a los equipos que venían trabajando en extensión. A, a sistematizar o, o ensayar Algunas especie de reflexiones, conexiones conceptuales Entre lo que venían haciendo En, en sus proyectos de extensión o, o en el marco de los EFIS también este, Bueno, eh, eso, sistematizar eh, Tratar de, de, de hacer como este ejercicio Que tanto valoramos De, de bueno, producir conocimiento a partir de eso Que se viene desarrollando en el territorio y, y bueno, el proceso contó también con, con, con una etapa importante que fue. La, la, el someter a evaluación esos artículos, esas producciones con, con pares, docentes pares, eh, mu muchas docentes pares invitadas y, y algunos también docentes invitados a, a justamente tomar esos proyectos, darle lectura, hacer como, como ese proceso de evolución, que fue bastante valioso tanto para quienes, quienes escribieron como para aquellos que de repente están como exterior a ICEF y ver bueno por dónde venían siendo estas producciones, estos trabajos. Este, así que bueno, pasamos por esa etapa, y de esa manera fue que fuimos arribando como esta, esta, esta selección, o estos 10 artículos, que, que bueno, compilamos ahí con, con quienes veníamos desarrollando la tarea de la, de la unidad en ese momento, que era con, con Leticia Folgar, y, y bueno, después todo eso, eh, pasar por las etapas de, bueno, la corrección de estilo, diseño, maquetado, todo, esa etapa que, que nos fue llevando un tiempo, pero que nos... Nos parece que fue llegando, fuimos llevando a buen puerto, digamos una, una, quedó como un trabajo que, que refleja bastante como lo que buscábamos. Eh, y, y bueno, lo, lo, lo más importante, una vez terminado, no, o sea, nos parecía que, que bueno, era importante este proceso de consolidar una, una publicación por parte de la unidad. O sea, es algo que. que bueno, encontramos, creo, como una manera también de, de, de, de, en esto de estar fomentando, incentivando, hablando de de desarrollar un, una, las funciones en forma integral, de que la extensión esté en es vínculo con, con las demás funciones universitarias, bueno, brindar como las instancias también posibles momentos para que los equipos tengan también para, para, para justamente hacer ese tipo de ejercicio, de, de sistematizar lo que se viene haciendo, de reflexión, de, de interrogantes, este, y, y bueno, se consolida en este libro, este, que también nos parece interesante de, continuar una línea de trabajo que también había hecho el, el equipo anterior de la unidad de extensión, entonces empezamos como a iluminar como este, también este ejercicio de, de producción, o sea, en 2017, eh, Rodrigo Pires y Camilo Río, eh, Rodríguez, justamente, yo no estaba, pero <risa> los, los demás compañeros, los caminos. si nosotros mismos no nos, nos confundimos ya la estamos la en la la la el la orden. La no, no, no. Pero bueno, habían, habían hecho este ejercicio de, de concretar una publicación compilada por la, por la Unidad de Extensión que se llamó Experiencia y Territorio, Extensión es Universitaria de Educación Física. Un libro que de ese cito ya lo tenemos impreso, así que quienes vinieron se puede llevar uno, incluso bueno, quien no lo tenga. Una tapa muy distinta, con tapas muy distintas. ¿Eh? Con tapas muy distintas. Tapas no tan distintas, sino ahí también hay como una secuencia Hay que, hay que, hay que hacer la lectura para entender los mensajes que buscamos con por las portadas de nuestro libro Es parte del ejercicio Pero bueno, terminamos esta publicación que está actualmente en formato digital Ya se puede acceder, podemos compartir Y está bueno que le den como difusión y, y que circule, digamos eh, Y próximamente podemos decir que vamos a contar con algunas impresiones Que también podemos ir haciendo llegar y compartir Así que bueno, eh, ahora Marty va a pasar un poco más a, a profundizar sobre uno de los, de los artículos. Eh, yo por último entonces agradecer plenamente a los equipos eh, que, que, bueno, que, que acompañaron a la par así, este proceso interesados del comienzo y después respondiendo en cada instancia que fuimos solicitando, ya sea la, la producción escrita, las correcciones, todo ese ejercicio, pero también a nivel de imágenes, fotos hubo un intercambio constante. Y no solo equipo de... O sea, el, el libro no solo tuvo el alcance de gente de Isef, sino que permitió que se involucren también docentes de otros servicios con los que se vienen trabajando, y también en algunos casos habilitando a docentes y también a estudiantes que, que participaron de, de las publicaciones. Eh, a la Comisión de, de Lectura y Evaluación, como decía, varias compañeras y algunos compañeros de, de la UDELAR, los puedo nombrar, Leticia Benelli, Selene Morales, Eugenia Villamarzo, María Eugenia Viñar, Débora Techera, Humberto Tomasino, Sandra López, Valeria Cavalli, Paola Dogliotti, Alicia Rodríguez y Gastón Lamas, que, que fueron quienes eh, se, quienes apoyaron en esta instancia de lectura y evaluación de los artículos. A Mariana González Buyer, quien escribió el prólogo de la publicación, en su momento era la, la prorectora de, de extensión. Bueno, quienes trabajaron en la corrección de estilo, eh, Ana Gómez, y en el diseño editorial, Roberto Meni, que, que cada uno desde su lugar como que apoyó mucho lo, lo que veníamos haciendo. También, como, como nombrada hoy, a Leticia Folgar, que en su momento, bueno, fue, lideró bastante, eh, en gran medida, el proyecto, y eh, desarrollándose como encargada de la unidad. Y la dirección del ISEF, que también en todo momento acompañó el, el, el proceso, y se mostró abierta a, a intercambiar en relación a esta idea. y bueno. A apoyar y sostenerla para, para Concretarla en sí. Así que bueno eh, Como decía, producción que ya Estaba pronta para, para ser Difundida y utilizada En el marco de las actividades, los cursos Los proyectos Y, y para ponerla en diálogo con, con Otras producciones y, y ahora Martín nos iba, iba a profundizar Un poco en uno, en uno de los proyectos ¿No? En los que, y, y bueno, te paso la no palabra Uh, ya, ¿no? O sea, yo pedí un baile, pero no visto ¿no? bueno. Sí, sí. <ríe> después. <ríe> bueno, 15, 15, 15 minutos ¿Sí? hasta, más o menos. Ahí va. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Este, por, por la doble invitación. Por la invitación primero a escribir en el libro, eh, y en segundo, o por tener ese espacio para, para escribirse a de extensión, que no es un espacio siempre sencillo, digamos, en, en la lógica académica, muchas veces nos invita a escribir sobre la producción de conocimiento asociada a las, a las, a las investigaciones, este, tesis y demás, y quizá a veces escribir sobre extensión es un desafío, me parece que está además que haya una producción de, en ese sentido, y también la invitación de estar acá, que está buenísima. Eh, cuando llegué me percaté que no tenía como una representación, no la había armado... Este, <ríe> Y, y eso tiene que ver con que tengo tan incorporado el EFI en mi SER Que ya, eh, no sé, creo que no, no necesitaba como una, un gran armado Sin embargo voy a intentar ordenarme lo más que pueda en la presentación Tratando de seguir un poco lo que fue el artículo este, Ese artículo, eh, que se llama Picaditos etnográficos Relatos de un fútbol disidente en Uruguay ¿Por sí, sí. este, Porque le hemos cambiado como ese subtítulo y le hemos puesto muchos Este... Es un, un artículo que, que se produce a partir de recopilar algunas reflexiones que venimos pensando en el EFI picaditos Etnográficos, que además pertenece al itinerario de formación integral, deporte y sociedad, o sea que ya tiene un, como un marco más grande de, de trabajo este, teórico-metodológico, eh, que, que seguro adopta cosas y también tensiona otras. Eh, y bueno, no es, no es casual también en el día de hoy, el 5 de noviembre, este... El Día Internacional este, contra la Violencia de Género, que, que estemos pensando quizá o, o revisando la, la relación este, género y extensión. Viver me decía, bueno, justo nos quedó en este día, y yo digo al revés, eh, también es una forma de aportar a esto a pensar este, una institución libre de violencias de género, pensar desde la extensión este, y desde el encuentro en relación en este caso particular al deporte. Eh, y las miradas que nos permitan otra forma de vincularnos en el deporte eh, así que me parece celebro estar eh, pensando estas cosas o haber sido invitada para hablar de este proyecto en, en este día tan particular este, que, que creo que tiene todo que ver este, en, en este espacio eh, Picaditos Etnográficos es un así como el nombre lo dice es un no sé es, un, Sin es una cañita voladora de Bruno Mora esas que tira, a ver si alguien agarra. Este, bueno, yo estaba ahí, <risa> y bueno, quedé ahí. Este. Pero no sé si Bruno se imaginaba lo que terminó siendo, porque esa canita voladora la agarramos quienes en ese momento pudimos, o entendimos, y hicimos, fuimos construyendo un proyecto en el aprender a hacer en una absoluta inmadurez, quizá, que seguramente sigue siendo, pero que nos permite aprender en el hacer. Este, pero también con esa ingenuidad que hace que, que esté todo por construir, digamos. Eh, entonces, eh, no sé, eso me parece que es el puntapié inicial. Eh, el objetivo central de picaditos Etnográficos es la construcción de relatos de, de otro fútbol en Uruguay, digamos. ¿no? Eh, el artículo arranca con una especie de de recorrido teórico Sobre las formas en que ha sido narrado El fútbol uruguayo en Uruguay Y cuando hablamos de narrar el fútbol en Uruguay Hablamos del fútbol masculino este, evidentemente una masculinidad hegemónica además que se, que se promueve a través de las identidades del fútbol y muchas veces es relatar la identidad toda diría este, Pablo Alavarse es relatar la nación toda, hablar del fútbol para nuestros países, para estas latitudes entonces, eh, haciendo un raconto de las, de las cosas que se dicen sobre eh, el Uruguay futbolero el Uruguay celeste, la garra charrúa este, podemos hablar de, de esa identidad uruguaya construida este porque necesitamos construir hegemonía para ser para nación, digamos. ¿no? Eh, y en todos esos relatos hay una ausencia eh, muy, muy evidente, una ausencia no menor, una ausencia muy obvia de las mujeres. No, tanto de, no, no solo de la historia de las mujeres jugando al fútbol, sino también de los relatos de las propias mujeres construyendo historia. Sí, los relatos que hay sobre la historia del fútbol son construidos por varones sobre varones que juegan al fútbol ¿no? entonces, bueno, ahí nos queda una porción de la sociedad absolutamente excluida este, sin duda mujeres y otras disidencias que no tienen, no tienen lugar en la historia nacional uruguaya bueno, por supuesto que lo tienen este, de hecho eh, no sé, por contar una anécdota el, el primer torneo organizado de la AUF de fútbol femenino es en el 96 1996 o sea, recién este, entonces eso da la pauta de, de bueno, una ausencia tremenda. No es que las mujeres no jugaran al fútbol antes, por supuesto, solo que es muy difícil encontrar relatos, es muy difícil encontrar este, registros, porque claro, la prensa escrita, que es donde, que, a lo que accedemos cuando hablamos de una historia vieja donde los protagonistas, los protagonistas ya no están, tenemos que ir a, la, a las fuentes documentales. Las fuentes documentales dicen muy poco de las mujeres jugando al fútbol, porque son este, recortes de prensa, revistas y demás que estaban este, hechos por hombres. Eh, entonces, en nuestra, nuestro objetivo es reconstruir esa historia o ese, esos relatos de las mujeres, o por lo menos empezar a construir relatos este, con otra perspectiva para adelante. Eh, y ahí, bueno, la pregunta es: ¿cómo construimos esa, esas, esos relatos o esas narrativas? Y esto es un ejercicio este, ahí en la caída voladora, ¿no? este, de, la, de la etnografía. Eh, hace un tiempo, el, el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte viene. Trabajando con diferentes metodologías Para pensar el deporte en otra En otra dimensión que no fue la que tradicionalmente Se venía tra, trabajando en la En la tradición de la educación física en general Pero del deporte y No sé, como me parece que Que se, que se puede ampliar a, a más cosas no Pero concretamente para el, para el caso del deporte y del fútbol Las cosas que estaban dichas eran este, Con unas ciertas este, Unos ciertos eh, No sé Protagonismos de lo técnico, lo táctico, este, de mejorar la, las formas en que enseñamos o entrenamos este, fútbol. Entonces el grupo ha venido trabajando en, en cómo construir nuevas metodologías o hacerse metodologías que nos permitan este, otros abordajes para el deporte. Como la etnografía proveniente de la antropología, no voy a hacer énfasis en esto porque ni soy experta ni me parece muy divertido para decirlo hoy, este, este ejercicio etnográfico de meterse de, de lleno en el campo, de, de ser parte, de, de poder escribir. Eh, observar siendo parte este, y a la vez contribuyendo a ese, a ese momento eh, nos parece que es absolutamente interesante para pensar las identidades en el deporte eh, entonces lo que hacemos en Picaditos Etnográficos es organizar Picaditos eh, con organizaciones de fútbol, en general organizaciones que están pensando alguna cuestión del fútbol femenino eh, pero también hemos ampliado nuestros, nuestros espectros y hemos trabajado con clubes de primera división este, de fútbol masculino más este primera división no sé bueno no sé nada de fútbol pero en mi caso de Maldonado por ejemplo he trabajado con fútbol, con equipos que juegan en, en la primera división de Maldonado no sé cómo se llama mm -hmm. este y, ta, y trabajando con bueno, no sé la sub-17 es un picadito jugamos al fútbol hacemos encuentros que a veces son un equipo de ICEF contra el equipo de la organización que vayamos muchas veces nos mezclamos hacemos un todes contra todes este a veces es resulta más interesante ese, ese encuentro, eh, yo misma me he puesto a jugar al fútbol, lo cual es absolutamente novedoso, y, y posteriormente a eso hacemos un tercer tiempo donde siempre pensamos un taller, bueno, les estudiantes les corresponde pensar un taller donde problematizar algunas cuestiones que hacen la profesionalización del fútbol femenino, a las cuestiones de género en el, en el fútbol, eh, a los espacios de producción discursiva sobre el cuerpo de las mujeres, o las identidades de género, la orientación sexual, etcétera. Cosas que están como muy presentes este, en, la, en el mundo futbolero hoy en día, por suerte, están visibilizando algunas violencias que se visibilizan y se discuten. Eh, entonces, bueno, siempre se piensa de una dinámica ahí tal tercer tiempo. Y en paralelo, durante todo este, este transcurso de picadito, que son, no sé, dos, tres horas, a veces se nos van cinco horas, eh, también hacemos un ejercicio de escritura, de observación, y ir como tratando de registrar en un cuaderno de campo lo que va pasando: ¿no? ese sentir, ese, qué pasa cuando homes a la pelota, qué pasa cuando las mujeres juegan el fútbol, qué se dice, cómo se paran, cómo se visten, cómo es ese ritual futbolero. Este, y, y bueno, eso lo van llevando, lo tienen que ir llevando en un, en un cuaderno de campo. Hemos innovado desde el año pasado, además en talleres de escritura, este, que los hacemos con un compa que es Agustín Lucas. Eh, que nos invita a escribir este, ficcionadamente el fútbol. ¿no? Entonces, a partir de esas narrativas, que son este, más bien etnográficas, ¿no? son como más de, de la observación, se producen relatos. Esos relatos muchas veces eh, terminan siendo relatos individuales, se han construido cuentos, poemas, eh, pero hemos tratado de, de ir hacia el ejercicio de construir este, narrativas colaborativas, colectivas, a partir de, de observaciones individuales o de cuentos individuales construimos cuentos colectivos. Y esa ha venido siendo la producción de, de, de Picaditos que empezó en 2019, este ya es el tercer año que trabajamos en Montevideo, y en Maldonado empezó en el 2020, o sea que dos años también en, en el Cure, este, y próximamente... Tengo el grado de comentar que también va a estar en Paysandú. <ríe> Así que también tenemos una nueva sede de picaditos Se sigue expandiendo. Eh, somos como una, un conglomerado de, de, de EFI. Este, lo vamos llevando a hacer lugares. Eh, y la idea ahí, este, en, el, en el artículo, trajimos algunos relatos, algunas este, narrativas que empezamos a, a intentar analizar, digamos, desde esta, desde esta perspectiva de bueno, cómo pensar, cómo construir, o cómo nos impacta este, la construcción de, de, de nuevas narrativas. Y ahí me parece que hay otro ejercicio, y es el ejercicio también pensar la extensión en ese sentido, o cómo la extensión es un espacio que, que nos permite eh, de alguna forma tensionar los discursos hegemónicos en, en los distintos espacios, eh, desde ISEF, con ISEF, y, y con las organizaciones con las que trabajamos, este, o sea, repensar en primer lugar repensar los ENICEF que venimos como bastante este, atrasadas en cuanto a discusiones sobre identidades de género en el deporte y, y ahí entonces ponernos en diálogo con, con otros espacios que, que muchas veces eh, ya nos nos han este, avanzado por mucho y, y tenemos que ayornarnos a, a esos nuevos discursos este, por decirles algo, las jugadoras del primer año tenían esta idea de que bueno, para ellas empezaron a jugar al fútbol a los 15, 16 años cuando o sea, fue tipo, bueno, quiero jugar al fútbol, le voy a jugar, me calzo los botines, me compro bot um, campeones de varón porque son los que hay, no hay talle, este, talle para mujeres, digamos, que tienen que ir a comprarse campeones de varón, muchas veces de niños porque son los que les entran, ¿no? Talle 36 de hombre no hay, entonces tienen que comprar talles de niños este, y jugar, ¿no? Y meterse en los cuadros, empezar a jugar. A los 15, 16 como mucho, capaz que incluso todavía más años. Eh, iban como con esa idea, ¿no? A, la, a los espacios. Y nos encontramos en un montón de organizaciones de fútbol, cuadros, donde Ulises de 11, 12 años, hace rato juegan al fútbol, desde los 5, este, en la cancha, con sus amigos del barrio, en la juela, este, y para ellas ya está como súper este, naturalizada la posibilidad de jugar al fútbol. No en todos los casos, pero no, muchas veces nos pasó eso. Entonces, bueno, cómo también el campo nos interpela a, la, a los las personas con las que trabajamos nos interpelan y nos vuelven a ubicar en, en la necesidad de actualizar discursos y, y volver a problematizarlos. Entonces ahí, este, la extensión como forma de diálogo para la construcción colaborativa de narrativas, este, no solo desde estudiantes y, y docentes de proyectos, sino también con las personas este, de los equipos y las organizaciones con las que trabajamos, que ha sido desde esos clubes y proyectos barriales hasta centros juveniles, este, cárceles de mujeres, bueno, digo cárceles es no una sola, pero así es suena más lindo. Pero hemos como variado mucho, este, pensando que el territorio, para nuestro proyecto no es un lugar geográfico, como se hace el territorio, es, son las mujeres jugando al fútbol. Es como una idea de territorio, una idea de territorio este, que, que estamos tratando de problematizar y que nos ha llevado a muchos debates, pero, pero no importa. Este, lo seguiremos dando. Este, así que, no sé, por ahí. Perfecto. Bueno, <risa> eh, muchas gracias, Marti, por valiosísima la, el compartir ahí la, la experiencia el, al detalle. Este, así que bueno. Me faltó decir que el artículo, viene yo en representación de un montón de gente, es, bueno. es el artículo más colaborativo del Planeta Tierra, yo creo. Eh, lo escribieron también Federico Weinstein, eh, Lucía Rival, Pia Echenique, eh, que iba a venir al final, un no poco porque tenía clase Y Diego bueno, yo Pero fue, fue como una escritura súper colaborativa Y es un equipo incluso docente que se sigue ampliando Así que, bueno Para todos ellos, digamos Bien, bien, bien